a todos, a los tres, gracias por estar aquí. Uh, hoy hemos tenido una jornada de, de salud y de la visión holística de la salud en Semillas para el Cambio. Los tres eran exponentes. Uh, tenemos a dos médicos y a un horticultor. Uh, el señor uh, Pérez Ródenas es uh, médico naturista. Básicamente lo dejamos aquí porque los títulos de todos son bastante largos. El señor Paco, ¿te puedo llamar Paco? Sí. Paco Barroso es médico y neurólogo, ¿vale? Y, de, y rehabilitador y neurofisiólogo. Todo eso. Y el señor José Pamias, pues es horticultor y ¿cómo más te podría definir? Bueno, con eso basta. Con eso basta. Yo diría que un ciudadano de mente muy abierta. <risa> Estupendo. Bueno, venimos de la ponencia que habéis hecho en una mesa con cinco personas. Y se hablaba de, de, la, de la visión holística de la salud, de la nueva medicina, si es que, si es que la habrá algún día. ¿no? Yo me gustaría daros un punto de partida de un par de cosas que habéis dicho que me han llamado la atención y que me gustaría empezar porque me lo explicarais, porque de entrada que unos médicos digan cosas como la persona no es el cuerpo en sí, y mido a ti, Vera, o somos energía, mido a ti, ¿qué significa? Muerte. Bueno, es evidente que entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto, un segundo después el cuerpo sigue estando intacto y todo, y todo está ahí. O sea, todos los órganos, todas las vísceras, todas las células. Hay algo que a un segundo antes estaba y que ahora no está, que es, el, es el, lo que le daba vida y lo movilizaba. Eh, esa energía que en ese momento no está, bueno, por la segunda ley, termodinámica no puede desaparecer, tiene que estar en algún lugar de alguna forma es una vuelta a la, a la energía, a la danza energía que es en realidad lo que, lo que existe en el universo. O sea, este en realidad define al ser humano ¿eh? como una parte limitada en el tiempo y, no lo es, y en el espacio de un todo que llamamos universo. Contemplarlo de forma aislada es una ilusión óptica con la presión. ¿Eso quiere decir? Que nosotros somos energía, naturaleza, ¿eh? Eh, quizás podríamos definirnos como naturaleza tomando conciencia. De, ella, o sea, de, de, de que somos naturaleza o sea, quizás somos los únicos seres vivos que tenemos esa conciencia por lo tanto bueno, eh, el cuerpo es un instrumento que utilizamos y lo que lo mueve eh, lo que toma las decisiones lo que en realidad eh, decide qué se hace con ese cuerpo es, eh, es lo que de alguna forma no desaparece sino se transforma en el momento de la muerte por lo tanto está claro que la persona es lo que está detrás del cuerpo y la que decide lo que se hace con el cuerpo bueno, esto sí, de forma simplificada Hombre, la esencia del individuo estarás de acuerdo sí. qué es lo que queda después sí. de que nos vamos a otra dimensión, ¿no? sí. dejamos este cuerpo y nos sí. vamos y queda esa esencia uh -huh. esa esencia eh, se transmuta, esa energía perdura, el cuerpo se uh -huh. queda y se va pero somos cuerpo, somos mente, somos emociones, somos espíritu sí venimos a experimentar y tenemos un destino. Y todo este cóctel, cada vez que incluimos en la ecuación de la sanidad, de la salud, del ser humano, sobre todo del ser humano, una fórmula más o una, una variable más, altera el resultado. Y el mero hecho de estar aquí estar hablando con Josep, pues de temas de plantas, sobre todo, incluidas pues, en esos tratamientos que podemos hacer para mejorar la salud no solo en el plano de la prevención, sino también en el plano de, de cuando ya tenemos la enfermedad encima, nos altera esa ecuación. Y desde el punto de vista médico somos multiprotocolarios y miramos por sistemas, por especialidades. Yo creo que hay otro campo enorme que va creciendo cada vez más con la medicina cuántica y que es necesario establecer unas pautas de juego, sobre todo para que la gente entienda lo que significa esto y los especialistas también entren en ese campo que no todo lo que es visible es lo que hay, hay una gran parte que es invisible, y no hablo solo de medicina, hablo también del ser humano en sí, y contemplándola haremos una salud y una medicina distinta. Por esto me ha encantado venir a Semillas por el Cambio, a Semillas por Cambio, porque es, el origen es una visualización distinta, no solo de la medicina, sino de todos los campos que existen en la relación del ser humano, para enfocarlo desde otro punto de vista, mucho más humano, mucho más sincero y, y más cercano. Sí, para mí quizás ha sido el primer acto donde no he, no he dado una charla solo, sino donde he podido compartir con otras personas y sobre todo con profesionales como la Copa de un Pino, con unas titulaciones que me dan una autoridad moral que yo no tengo como agricultor, poder ver que son sensibles a los mismos problemas que yo he, he vivido, las mismas situaciones de curaciones inexplicables, eh, a veces solo con plantas, a veces solo repitiendo experiencias que he vivido, que mi misma persona con una gira de pecho que pasé hace unos años, y unas experiencias es que me han servido también para aconsejar a otras, para nuestra actividad, tras paz, que no pasa nada, que no somos nada, que no somos todo, que tranquilos, que no pasa nada. No sé por qué digo eso, ¿no? pero eh, gracias a, a la gira de pecho no solo me limito ya a hablar de plantas, sino que me limito a hablar de la tranquilidad que hay que impregnar en las personas que aún tienen miedo, ¿no? que no pasa nada, que no somos nada y lo somos todo. ¿no? Y por eso que no, poder hablar con vosotros que de esta forma tan libre cuando con la mayoría de profesionales médicos es muy difícil porque solo hablan de su parte que han aprendido en las universidades muy dirigidas, que no, no es todo lo que tendría que ser. Y ver a médicos también de mente abierta, abierta como la vuestra es una esperanza terrible. ¿no? Es extraordinaria. Bueno, era... no, no los hemos de asustar. ¿A, qué? A, nada. a nadie. Entonces, diciendo las cosas con mucha sutilidad, yo creo que podemos conseguir esa cadena para, para, que, para encontrar ese espacio, ese espacio físico, para poder hablar y, y no se trata de convencer, se trata de actuar. Uh -huh. Chicos, la medicina actual alopática, la, los, me parece que todos estamos de acuerdo en que la consideramos bastante obsoleta, pero ¿está muerta ¿O, o sigue vivita y coleando y dando patadas? Sigue vivita, coleando, dando patadas Entonces, y da muchísima guerra. somos una minoría muy... muy no, nosotros. no, cuidado, cuidado. Cuidado, y aquí sí que quiero hacer un hincapié importantísimo. La, la medicina clásica está haciendo unos avances extremos, sobre todo en, en últimas instancias de, de muchas enfermedades y en tecnología, y esto nadie nos sacará de encima sobre todo en los cuadros más agudos, eso es inapelable y no hay ninguna terapia que pueda solucionar tan rápidamente un cuadro agudo en una UCI como lo está haciendo la medicina. Lo que pasa es que no, no perdamos el norte, no somos fundamentalistas en nada. O sea, esto es un protocolo de actuación en un caso urgente o una enfermedad grave determinada y la, y la medicina tal como está. Y lo que va a venir es maravilloso, pero... Hay un punto en el cual se puede combinar con otro tipo de medicina diferente y con otro tipo de valorar otras toxicidades, valorar una alimentación que ha de ser correcta y yo creo que todo tiene su espacio y nadie puedes decir en ese momento decir esto es excluyente en absoluto esto seguirá su camino, ¿no? Yo lo veo sí, así. Bueno pues tú. No, yo creo que vamos hacia la medicina integrativa que es escoger lo mejor para cada persona y en cada lugar. de cada lado, de cada lado, por supuesto. Entonces yo creo que sí que hay unos hay cosas que se han de modificar. Es pues que las cosas han cambiado, es evidente. Hace 20 años o 25 años no había ninguna sección colegial, ni un colegio de médicos que tuvieran secciones de homeopatía junto a la medicina naturista. En estos momentos no hay ningún colegio de médicos español que no tenga una sección de medicinas no convencionales. Esto dice que algo está cambiando. Y están cambiando porque los médicos encuentran sus limitaciones. Eh, ven que están dando medicaciones. Eh, que curan una cosa y estropean otra, es decir, hoy en día se reconoce como cuarta causa de muerte la, la iatrogenia, relacionada con, con la sanidad. ¿eh? Pero, y eso pero lo no quizá... solo esto, sino que el paciente también pide claro, claro. otras cosas. Entonces, si se, se acepta que... como normal. Claro, claro, entonces, a ver, es que, es decir, que hay unos principios que están, digamos, eh, que no se contemplan. Por ejemplo, las ideas básicas, la medicina, bueno, la formación que se recibe, porque claro, eh, esto antes lo no hemos comentado eh, hay diferentes opciones médicas algunas que llevan 4.000 cuatro, cuatro años otras 2.000 años y en realidad solo se enseña una con lo cual la, la educación la formación de un médico es sesgada o sea, conoce una parte de la realidad y, y solo una parte de la realidad y también desde el punto de vista enfocada solo a la enfermedad o sea, un médico no recibe ninguna formación sobre salud básica, lo único que se habla de salud es la prevención en base al diagnóstico precoz pero hay po poca educación en salud bueno, como decíamos, no hay ninguna asignatura de dietética en toda la carrera de medicina. Esto es inconcebible. Cuando nosotros somos nuestro organismo, nuestro cuerpo, es lo que comemos, es lo que incorporamos a nivel físico. Luego, las emociones también las incorporamos, el, la afectividad, etcétera, etcétera. Pero, cosas tan básicas, el tema de la muerte no está tratado en, en, en los, en, con los enfermos. Y luego hay unos principios que son erróneos, o sea, se considera que lo que ocurre con la medicación, cuando... En realidad, la medicina naturista habla de neohipocratismo. Volver a los conceptos de hace 25 siglos. O sea, cuando lo que cura es el propio organismo, la propia naturaleza. O sea, es decir, eh, digamos que los microbios y los virus no son causa de las infecciones. Todo el mundo considera que hay que matar al virus o la bacteria por la causa de la infección. Está claro que entonces no existían los portadores. Es la persona que lleva el virus o la bacteria y no puede hacer la infección. El problema está en el terreno. Es decir, la medicina convencional no considera el terreno. ¿eh? trabaja con medicamentos, las medicinas no convencionales básicamente trabajan sobre el terreno, el terreno que es la persona. ¿eh? Entonces, si nosotros modificamos la... Si el terreno no es adecuado, no habrá un virus, una bacteria que crezca y se multiplique. O sea que en realidad la causa de las infecciones es el estado del terreno. ¿Y qué ocurre? que Los tratamientos hoy en día sintomáticos, etcétera, lo que hacen es perjudicar más el terreno y facilitar las recidivas y las recaídas. ¿no? Pero tampoco lo contemplan el terreno como tal, al cuerpo. Ese templo que tenemos nosotros, que tenemos que alimentarlo, y no lo contempla como tal y ese cuerpo por eso he apuntado que somos más que un cuerpo somos un cuerpo unas emociones unos campos electromagnéticos una energía que corre unas dimensiones hay un alma o sea hay tantas cosas ahí dentro y hemos estudiado tan poco y ahora que pasan los años y nos hacemos mayores resulta que ahora descubrimos que hay un montón de cosas entonces me gustaría ir atrás y ostras cuando yo tenía 20 años, si tú hubiese podido esto, saber todo esto ahora... Bueno, es que esas cosas... ¿Sí? Eso claro. una maravilla. No hubiera estudiado medicina. No, yo imagino que así, a mí me hace mucha no, ilusión cuando no, me llama no algún no, amigo de no, mi hijo no, no, no. Si Y me no dice, no. he visto a un alumno con tu libro. Y digo, ostras, un alumno. ¿Tú te imaginas lo que es que a estas alturas... Yo lo sabía antes de hacer medicina. O sea, ya comentaba que yo nací en una familia naturista y todo esto. Yo leía medicina naturista. Pero eso una maravilla y por eso estás donde estás. Pero los demás no somos no, como tú. No, pero quiero decir que es eh, esto, estos conocimientos son ancestrales. Es decir, si te fijas, nosotros estamos volviendo a los conocimientos ancestrales en que la cosmovisión del mundo, o sea, el hombre estaba, el ser humano estaba integrado en el entorno y no era una cosa diferente. Pero cuando Tú, tú... lo hiciste, eso era un pecado. No, pero ¿Y eres un decir... gran valiente, eres un pionero. Y no, en cambio, no, hoy no, día es muy fácil. No, pero puede haber otras personas. Pero te quiero decir, que esto, en realidad, es recuperar conceptos ancestrales. Es decir, el nuevo paradigma que se llama no es tan nuevo paradigma, es un retorno a la idea de que la ciencia no es un instrumento de poder que puede mejorar lo que la naturaleza ha hecho, sino que es un instrumento de conocimiento para eh, saber cómo funcionan las cosas alrededor nuestro para incorporarnos a esos ritmos. Fíjate sí, como ha cambiado. lo sí. importante es que estás aquí delante de una cámara pudiendo decir esto, sí. hace 30 años tú eso no hubieses sido capaz de hacerlo porque te hubiesen quemado la hoguera. Yo ¿no? creo y según, todos... según delante de qué cámara, igual no, está, no, no esto no se reproduciría. <risa> Yo creo que todos, perdona, lo habéis pasado mal, ¿no? Porque todos no. sois bastante... ¿No? Él sí, porque no, yo es pionero que... de los pioneros. No, yo Yo, mato yo no, porque yo todo, solo has sido facilidades en todos los ámbitos desde no, que empecé. ¿No te han uh, experimentado el va? colegio ni te han llamado la atención con las cosas que dices? Nada. ¿Pero no, por qué? Porque lo digo con mucho respeto, voy con mucho cuidado con todo lo que... Y jamás he oído nadie que me haya llamado la atención todavía en ningún tipo de ambiente, ni médico ni fuera médico. Pero también voy con mucho cuidado de las cosas que han de tener cierto sentido... Mucha educación y mucho respeto para lo que dices. Te puedo asegurar que en mi caso no, pero conozco gente antes que yo, como en la época de él, 10-15 años hacia atrás, que han sido expedienteados, que han sido expulsados, que han tenido muchos problemas, porque la época, en el momento que lo dijeron, realmente era muy difícil. Las no, cosas han cambiado mucho. Han cambiado mucho, pero en cero años ha pegado cuidado, un cambio brutal eh, también. ¿eh? Cuidado, que ahora se quiere aceptar pequeños cambios para continuar igual. Yo creo que aquí tenemos que ser rompedores de esta historia, y crezca vosotros no lo podéis hacer porque tenéis un impedimento, pues un título, unos colegios corporativos que os condicionan. Pero como agricultores estamos viviendo experiencias de curaciones espontáneas, con, cuando ya vienen que ya no tienen remedio, con... Rem... Te llegan tarde los pacientes. Te llegan grandes. tarde los pacientes, pero que digas que una plantita les puedes sacar del atolladero y la gran ciencia médica no puede... Te, Aquí está fallando algo, ¿eh? yo como un ignorante agricultor que ha llegado a unos conocimientos <coughs> y que pueda decir, esta diabetes no tiene por qué ser crónica. O pues esa plantita, ese cambio de dieta que tenéis muy bien estudiado, puedes dejar de ser diabético. Si es, pinchas, seguramente vas a bajar tu dosis y vas a evitar problemas de circulación con plantas y dieta. Y aún con cáncer terminal me han dicho que solo me queda un mes de vida. Pues muy mal dicho, porque esto es el efecto placebo. ¿no? Y el efecto placebo es dar siempre esperanza. Nosotros damos esperanza a veces pensando que estamos, estamos locos o qué, ¿no? Ves es panorama que la persona que está muriendo, tiene una cara de ya de más, estar más del otro lado, de lo que está. y al cabo de un mes ya y está recuperado. No sé si han sido las plantas o la esperanza que le hemos dado. Pero entre una cosa y la otra, estamos viendo los resultados perfectas. Uniendo tu mundo teatro y el teatro. mío ¿eh? se podrá conseguir. Claro, por eso decía, cuando tú decías que no hay que criminalizar la medicina, claro que no. Porque el nivel de diagnóstico, a nivel de intervenciones que, que es a nivel de... Yo que esto es precioso, yo mismo lo he vivido con mi esquina de pecho. Si no, no me sacan de aquella esquina de pecho. Pero cuando salí de allí con ocho pastillas, yo quise negociar con mi cardiólogo. Si podía ir poquito a poco sacándonos. No, no, tú tienes que hacer todas las pastillas. No me digas, por favor, yo voy a combinar ajo, voy a... Ver, y a ver si tengo la sangre espesa. Resulta que luego no tenía ni la sangre espesa, no tenía ni, ni arterias enfermas, ni nada. Cuando me he enterado de los informes que he sabido entenderlos, tenía emociones que no controlaba. Pero has de entender que los protocolos, sí. hay mucha gente, sí, pero esos protocolos no, no, sí no, pueden... no lee la medicina como la podemos leer en este lado. Yeah. Y lo que estamos haciendo ahora es abrir sí, pero bueno, caminos bueno. para que muchos más entiendan y gente como tú no se desespere. Yo sí. creo que eso es lo bonito. No, no, no me desespero. No. Lo que pasa es que no puedo callar. Tengo que decirlo como son. que, tal, que decir con más prudencia. Y lo porque estáis dentro de un sector que tenéis que convencer a otras personas que aún están en otra fase. Bueno, pero seguimos siendo amigos, ¿no? claro. claro también soy amigo con los agricultores que aún hacen transgénicos. Lo siento mucho, pero entiendo que... De todas formas, el campo más importante para mí que la medicina no toca y no aborda, que es el de la salud, es el campo que ha de potencial. Es decir, antes de estar enfermo, es decir, la, la, la salud la es la consecuencia de nuestra forma de vivir. O sea, como decíamos, o sea, comemos lo que respiramos, cómo nos relacionamos, el sentido del humor que tenemos, la tolerancia que tenemos, cómo, la actitud que tenemos delante de la vida, y todo eso son herramientas. Nosotros podemos, eh, o sea, que al paciente, se le puede, delante de una historia clínica, tú revisas sus hábitos y ves qué cosas las puedes mejorar, y tú solo las has de comunicar y las has de relacionar con lo que pasa. Él se puede sentir culpable de lo que pasa, pero como, bueno, como comentábamos en la conferencia, peor sería el responsable de tu salud fuera el vecino, entonces sí que estarías vendido. Pero si tú sabes que si tú eres el responsable de tu salud, eso quiere decir que tú tienes el poder de cambiar las cosas, porque tú en tus manos está eh, el decidir qué es lo que vas a hacer y lo que no vas a hacer. Y eso es un mensaje, eh, pienso, que los pacientes han de asumir, y eso siempre pasa por una uh, actitud protagonista del paciente. El paciente tiene que volver a autogestionar su salud y saber que los médicos están para cuando él no pueda llegar, pero que su salud es, eh, digamos, es él el responsable de su salud y que él tiene que hacer o tiene que ordenar sus salud y si no asumir las consecuencias de, de lo que evidentemente siempre le, le, se le ayudará. Pero esta idea de, del poder que tiene es importante y lo que es importante es saber que en realidad lo mismo que sirve para curar sirve para prevenir, cuando nosotros ponemos unos hábitos esos hábitos están curando al paciente pero le están dando herramientas para prevenir otro tipo de patologías ¿eh? porque estamos colocando al, a, a nivel físico a nivel emocional a nivel y aunque no lo coloquemos, le estamos despertando o le estamos tomando, haciendo tomar conciencia una serie de problemas que, bueno, que él tendrá que trabajar pero estarás de acuerdo conmigo que esto que estamos hablando aquí ¿no? se te podría titular Cambio de paradigma, apertura de conciencia, por ejemplo, uno sí. de ellos. Si conseguimos decir esa, esa verdad, sí. que, que está en la calle, que, que de hecho es la gente, la, la sociedad a la que está empujando, el paciente, por decirlo de alguna manera, entre comillas, porque hay muchos que no son pacientes, que son familiares, que son amigos, y están presionando hacia arriba porque quieren otro tipo de trato, otro tipo de medicina, quieren opción B. Y cuando me viene más de uno y me dice opción B, digo, ¿que ¿opción B de qué? Oiga, yo soy médico. No, no, no, yo quiero escuchar otras, otras cosas, ¿no? Entonces, si esto lo enmarcamos dentro de una apertura de conciencia diferente en el cual podemos respetar lo que dice él respecto a la prevención, lo que puede decir cualquier médico respecto a los protocolos médicos, incluyendo cualquier tipo pues, de terapia suficientemente empírica y demostrable pues, para que pueda mejorar al paciente, cuidar y tener con, con mucha cura para, para los temas de toxicidades electromagnéticas de las casas de... En los vórtices que hay según que lugares que no son buenos, la alimentación, todo lo que estamos comiendo, y poder decir verdades como puños, que en muchos sitios es difícil decirlas. Si todo esto lo ponemos en un globo, ese globo se llama apertura de conciencia, y claro, ha llegado a todos el mundos, tenemos al internet, y al internet es la comunicación de cualquier cosa que ocurre, bueno y malo, porque también hay mucho de falso, que está dentro de un lugar en el cual podemos extraer mucha información de que existe otra manera de vivir, otra manera de hacer, otra manera de, de, de, de contactar no solo con el paciente, con el médico, esos deberes que ha de hacer el paciente también, de mutuo acuerdo con el médico, y todo esto con una vida diferente. No necesitamos tanto para vivir como antes, tantas cosas, tan sofisticadas, eh, con menos podemos pasar y llevar una vida pues, más, eh, digamos, como decía yo, de, de un nivel pues, más tranquilo y respetando sobre todo temas del cuerpo, que no necesitamos, es nuestro templo, temas de alimentación, haciendo estudios realmente serios entre médicos, agricultores, eh, geobiólogos, radioestésicos, que nos informen de muchas de las patologías que en nuestra carrera no hemos estudiado y al final estoy totalmente de acuerdo con él, que han de existir los médicos con sus protocolos empíricos y con sus novedades, pero no nos olvidemos que lo más importante es la prevención. Con la prevención no llegamos a la enfermedad. Bueno, no, perdón, yo justamente te iba a, a, a matizar esto, es que lo que previene es cura, es que no es la prevención. O sea, yo lo te estoy diciendo que lo que sirve para curar, sirve para prevenir. O sea, si tú colocas unos hábitos adecuados, te sirven para curar y te sirven para prevenir. Pero es la filosofía no. de la prevención. No, no es la filosofía. No, es que es la realidad. Yo para curar utilizo medios de, de cambios de hábitos. Es tu realidad, y, pero has de hacer así cara al paciente, que el paciente lo entienda. Como claro, función, por eso yo estoy una hora y media con un paciente para transmitirle este mensaje. Y este, y este conocimiento lo nosotros damos en el Máster de Medicina y Enfermería Naturista. Y este, este mensaje no es un mensaje contradictorio con la medicina convencional. En realidad, este es el mensaje de la medicina hipocrática. Ese que la la dieta ¿eh? o sea, la dieta es no como dieta exclusivamente, sino como hábitos de vida. Y, y en realidad lo que estamos intentando es recuperar, reconducir a la medicina antes de, de que entrara al fármaco, antes de que delegáramos todo en el fármaco, antes de que culpabilizamos a todos menos, menos a, a la sociedad y a los pacientes de, de, de los problemas de salud. Los problemas de salud, en realidad, mira, la enfermedad, ¿sabes lo que es? Es un mecanismo un, un, de autorregulación que utiliza la naturaleza para eliminar el depredador. Cuando nosotros más agredimos eh, nuestro ecosistema, más enfermamos. Y es un mecanismo que tiene naturaleza para eliminar al depredador. Si nosotros queremos eh, vivir en una sociedad más sana, lo que tenemos que hacer es cuidar nuestro entorno. Porque es que, es que somos nosotros, no somos diferentes de en nuestro entorno, somos la misma cosa. Por lo tanto, nosotros, si queremos mantener el salud, ¿qué hemos de hacer? cuidar nuestro entorno, o sea, hemos de decir, hemos de, de incorporar en la sanidad, como tú decías antes, a los médicos, a los, a los agricultores, a los ganaderos, a, la, a los arquitectos, a, no, a todos los que tienen algo de decir, de a manera todos distinta los, con mucho respeto, a todos los que se relacionan con el medio, o sea, con nuestro entorno. Entonces la enfermedad, es volver a la naturaleza porque vivimos en ciudades, no pero no bueno, tan, tan sí, distinta como deberíamos. Pero no tenemos ¿eh? un conocimiento diferente y hemos de volver. Bueno, teniendo ideas vascas, por ejemplo, pero nosotros no podemos utilizar eh, bueno, la idea mm, hippie de, de toda la vida, o sea, que este planeta no lo hemos heredado a nuestros padres, no lo hemos prestado a nuestros hijos. Es decir, que nosotros tenemos que de alguna manera cuidarlo porque es que es nuestra existencia, la nuestra y la, y la futura. ¿eh? Y, y, y eso tiene que ver con la salud. Bueno, es que estamos diciendo lo mismo y eso es mucho más amplio. Eh, yo creo que esto, delante, bueno, en el colegio de médicos yo lo explico a, a los médicos, bueno, en, en el máster. Y yo no creo que eso genere ninguna polémica porque eso es, es básico, es elemental. Eso lo decías antes, sí, si esto mucha gente lo entiende, no lo aplican como claro. tal. porque o que se lo entienden, se van, como tú dices, como la especialidad de la prevención. Y no sí. entienden que si tú quieres enviar al cuerpo, que tienes que quitarles obstáculos, quitarle obstáculos. Pero yo cada vez me doy más cuenta de que es la filosofía de vida la que nos va a cambiar todo, aplicada también a la medicina. Claro, y claro. la filosofía de vida es el nuevo hombre que está saliendo que es, es muy contestatario también ah, que y no que, quiere oír según que qué cosa. Hay mucho trabajo en tu sector. Nosotros lo muestro. Como vivimos con otro lado, lo único que hemos aprendido es no, a matar hierbas con los herbicidas, hierbas preciosas, que ahora estamos viendo, los que no las matamos, que pueden servir para curar enfermedades. No digo sanar, ¿eh? pero es que curar, ya muchos de estas curaciones que vemos, ya la quisieran para ellos muchos médicos con muchos títulos. Entonces, esto tan sencillo, tenemos que volver a recuperarlo. Esto ya lo decían los chamanes, los brujas, los brujos. Pero ¿tú estás de acuerdo que el sistema cambiará desde dentro? ¿El sistema médico? ¿O desde fuera a porrazos? Sí, no sé. A porrazos, No lo sí, sí, por Porque razo. la gente ya no vaya ni a, a ver, sus consultas, yo, yo creo, yo creo opción, que los dos, dos tenían razón. Yo creo que los dos tenían razón. Sea autosuficiente bien, el propio. Bueno, tú vas que sí, hacer tu diría, camino ver, y, ver, y ver, nosotros el nuestro. Claro. Sí, pero yo creo que los dos teníamos razón. Es verdad que. Digamos, la demanda, es decir, ¿por qué se están aceptando las mediciones de convenciones? Porque la una demanda social muy importante, porque la gente, si el los 50% prospectos... están pidiendo otra cosa, pues algo ocurre, pero no solo aquí, ¿eh? sino me llaman de fuera de aquí, que es, es brutal el aumento que está ocurriendo. Entonces, tenemos que buscar ese espacio común para que todos tengamos ese trabajo a hacer y estemos de acuerdo. De acuerdo. Sí. Ahora, cada uno tiene su trabajo, yo tengo pues que luchar dentro de los estamentos oficiales para que ese mensaje llegue y decirles hay una medicina invisible que tenía que ser contemplada con respeto con empirismo con investigación y ese es mi lenguaje dentro de su lugar yo entiendo que el tuyo pues, vaya un poquito más allá pero es, lo que cada queremos, uno tiene su, lo su lo campo que de acción. Es que el farmacéutico no las farmacéuticas el farmacéutico vuelve a ser lo que era que sepa de plantas no veo el médico igual el sí, médico pero ¿Te, bueno, ¿Te acuerdas del sí, médico de calidad sí, de agua? Pero muchas veces ya no iba ni al médico, iba a la farmacéutica, prepárenme algo para el resfriado, pam, ¿no? pam, pam, te daba cuatro hierbas que tenía ahí cuatro botes, para casa. Y si la te la te gente te se te ha olvidado de los remedios de la abuela, lo que decimos todos los remedios sí, de es. la abuela. Estos es funcionaban, en todas las casas hay el remedio de una Se cosa Se han olvidado concreta. o nos no. han hecho olvidarlo? ¿no? no, yo creo que hay, hay una medicación ahora que tienes una, una acción-reacción en poco tiempo y es más fácil esto que no aquel remedio que tenía inclusive menos efectos secundarios. Sí. Pero estamos volviendo a buscarlos. Y las farmacéuticas están yendo a lugares insospechados para conseguir esos principios activos que funcionan. Eso ¿Son excelente? tan tontos los de la ciencia? Que, que en base a la biolimesis tiene que inyectar enfermedades a chimpancés para ver si cuando lo sueltan en el bosque o en la selva, comen de algo que nunca habían comido para saber qué era aquello, porque lo buscan, su instinto lo busca. Entonces, quien se pegue, pepe, pone la medalla del descubrimiento no es el pobre chimpancé que va a morir a lo mejor de la enfermedad, sino que es el gran investigador que va a estar detrás del chimpancé a ver qué hierba come. Hay que ser mucho más modesto en el nivel de investigación, de cientificismo y toda esa historia porque está todo descubierto, y más si buscamos en los buscadores médicos, hay cantidad de estudios extraordinarios que no se estudian en las universidades, porque no conviene, porque no son negocio. El médico tiene que despertar, tiene que entrar en ese mundo que está estudiado. Si las universidades estudian, es los, sí. los estudios científicos que hay de plantas y de, y de remisiones espontáneas, colgados en el PubMed, Medline, Cotran, sería otra medicina ya, pero claro, esto no entra en las clases de medicina porque... Están nominadas por esas mafias de Bayern Montesantos... Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Eso, <risa> bueno ya lo estamos yendo por la rama. Tú metes a los universitarios y decís a quién paga los proyectos de investigación. Mira, Oye, no lo pago, yo quiero decir dos, es dos cosas. Decir dos cosas? Una, una, que la investigación justamente está bien para corroborar las cosas. La pena es que la investigación sobre determinadas cosas lo pagan los laboratorios creen, que tienen relación con esas cosas. Deberían ser eh, gente no implicada. Porque claro, eh, con la investigación puedes decir a ah, y, y, y lo contrario. ¿Eh? y eso es, buscas un poder, yo he buscado sobre temas el tratamiento hormonal sustitutorio hace 15 años ya se hablaba del de problema y otros y, y había estudios que decían que no bueno al final ha salido la verdad de alguna forma ¿no? por lo tanto es, es claro que hay, que hay intereses pero que la, trabajar en la ensalina no está mal lo que pasa es que la digamos la universidad traiciona su propia definición universidad que dice universalidad que decir que ahí cabe todo y que hay que estudiarlo todo y trabajarlo dentro la universidad eh, es cierto, yo no quiero hablar de bags nada, pero es verdad que se ha cerrado solo en una parte del conocimiento. Y solo esa esa parte del conocimiento. Y, y claro, como todos salen formados eh, en esa línea, todos dicen lo mismo. Entonces la gente dice: claro, si eso fuera verdad, mi médico no no diría otra cosa, concreto, es tu tu médico solo not bueno, una parte del... Que hay sí. gente para todo. Sí. Hay gente para unas unas no, no, sí. hay gente para para Y Y mi mi concreto, yo tengo no, un yo un que... camino muy muy claro de por por tengo que pero ir yo que estoy diciendo, para yo conseguir pero... esto. Y, y aquí habrá guerra para todos, cada uno con su arma, unos sí. con el palo, otros con la no, dialéctica. con, con el, la ciencia. Yo, yo estoy de acuerdo en hablar con el, con el idioma, de la, digamos, de la ciencia, bueno, pues yo estoy en el colegio médico, etcétera, también. Pero entiendo que también hay que intentar mover el árbol del conocimiento. Para es decir, que haya una manzana que tengamos que recoger. Entonces, ¿Sabes qué pasa? Yo entiendo no, no, ha llegado un momento que la sociedad tiempo, está hasta el gorro, está sí. hasta el gorro, sí. de que no le digan las cosas tal como son, con sus palabras, Claro. Bueno, ¿no? ahí tenemos a él, no, a él y 10.000 detrás claro. que les están vendiendo una película que no existe por poner palabras que no son. Entonces, en el momento en que empecemos a hablar claro y llamar las cosas por su nombre en cualquier cosa, nos podemos entender y no haya problema. Lo que pasa es que entonces la diplomacia queda no sé dónde. Y hay cosas que no se pueden decir, está claro. Pero yo entiendo de que hay un poder muy potente. Si tú no estás de sí mismo, no, bien, no puedes negociar nada. Tanto primero tú te puedes parecer radical, yo no soy radical no quiero estar al mismo nivel de presión como sociedad que soy de este gran cientifismo oficiado Porque si no, no puedo negociar nada como sociedad. Estoy siempre hipotecado por esta ciencia que se ha prostituido en buena parte, no toda, todo es lógico, porque si no... no encontraría hay de como, todo, como todo sentido, profesor, que, no he dicho que hay mucha gente que se ha curado y hay mucho mangante que, ah, que, que, ah, que medra, bueno, todo Yo creo que tenemos que ser fuertes en esta otra parte, que ya tenemos pasta de solo una sola medicina. Sí, pero en eso estoy que de acuerdo todos, contigo, pero a no nivel social sobre todo, y no hablo de esto lo de política, de economía, sí. pon la tele dos minutos y te diré sí, sí. en cada noticia qué es lo que quiere escuchar la gente porque se enfada, sí. porque no les dicen las cosas como son, con sus palabras, y hablo de cualquier tipo de cosa. Y la medicina no es menos, sí. la medicina también quiere escuchar las cosas sí. que la gente está presionando por abajo y dice, y no hay plan B... Y no hay otra cosa, y este tratamiento mira bien, me tendrá un efecto secundario, no tengo otra forma de, sí. de curarme. Lo que pasa es que la, la ciencia, ¿eh? la ciencia analítica, que es la que hoy en día sirve para confirmar las cosas, pero como pensamiento inicial, a ver, yo tengo claro eh, que una manzana ¿eh? Eh, llevaba, o sea, ya vitaminas que se descubrieron hace un siglo, porque se, para la ciencia no existían antes, ya bioflavonoides se descubrieron hace menos, ya una serie de sustancias que están por descubrir, y no me espera que la ciencia las descubras. Yo sé que si me como una manzana entera, eh, que la naturaleza me la sirve así y me la cocina en el árbol, ¿eh? yo sé que estoy comiendo lo que se ha descubierto y lo que se descubrirá. Y no tengo que esperar que venga la ciencia a decirme exactamente qué gramos de esto y de todo tengo que comer. Es decir, que una visión sistémica de las cosas, una visión sí, global, te, te dice más que, que la ciencia en sí. ¿Qué ha de comer el ser humano? Pues ¿qué ha de comer? Pues lo que había cuando llegó a al, al, al, al, al, a este planeta, ¿qué podía comer? Pues a lo mejor crudo y, y lo que te daba integral, entero. Y la ciencia no se la, la ciencia habla un lenguaje, y cuando tú le hablas con otro lenguaje, tiene problemas. Cuando tú modificas una harina para que suba más, ¿eh? esa harina ha perdido el lenguaje que se comunicaba. Tú, tú puedes hablar pues, con el camuto, con la espelta, con pues una harina que lleva siglos con nosotros, y si hay un cambio, lo ha hecho al mismo tiempo que nosotros. Entramos pero entramos en el lenguaje vibracional. Claro. Esa vibración también afecta cuando hay cosas bueno. que son no son naturales. Por lo tanto, si tú tienes una visión y global, ver la, eh, la ciencia es buena para ir confirmando eso, pero no esperes que la ciencia te diga lo que tienes que hacer en determinados campos. Para lo que, lo que decíamos, para mí, yo, el campo de la medicina, admiro bueno, todo lo que se ha logrado, sobre todo el tema de traumatología, accidentes, enfermedades agudas, un, por ejemplo, una infección por meningococo aguda pues que te salva la vida, pero es que el 90% de las infecciones no necesitan los antibióticos. Es decir, que hay que saber discernirlo, bueno, y eso se ha de decir, y sin ningún problema, porque entiendo que es razonable, que no estás insultando a nadie, que estás, bueno, que estás tú haciendo lo que crees que has de hacer. Por lo tanto, yo creo que, bueno, que, que sí, que la ciencia es necesaria, que hay que investigar, pero que la, digamos, la lógica, la visión sistémica de las cosas... Es, es, es lo que nos ha de conducir no, a lo que hemos de hacer. No, no sabes cómo si te agradecemos que estés en esta cuerda de equilibrista. Tú tienes que hacer ese trabajo, no puedes hacer otro. Pero a mí no me pongas en de hacer equilibrios porque no sé hacerlo. No, tú estarás en este lado, aquí está el otro, y yo de vez en cuando me vendré a este lado también para que claro, me permitirá que te Porque si no podrás dialogar con esas personas que no han recibido esa otra forma de son recibidos esta. Y para despertar necesitan su tiempo. Claro, pero es que, tanto, traemos, la, que. vamos la, a otro todos? La evolución pero, tiene sus escalones. Vale. Y uno está en 3, el otro en 2, el otro en menos 4. Vale. Y has de poder llegar a todos. Vale. Y, y poder dialogar, dialogar, dialogar, puede, pues, dialogar entre todos. Y dialogar. Poder dialogar entre todos. Menos bueno. mal, que hecho una pregunta vale. solo. Sí, solo sí, una pregunta. No, pero estaríamos aquí tres la días solta Las soltas las tengo aquí, pero ya, ya, ya no. Está. Las hemos contestado. ¿Qué hacéis, ¿Hacéis un buen equipo? Sí. Yo creo que deberías encontrar una vez al mes, una cena y tal, <risa> y ir programando todo esto, porque uno tiene una vía más guerrera, el otro más diplomática, el otro más natural. Entonces, como que... Um, sí. Guerrera por... Yo lo veo en pacífico. Por teatralismo, ¿no? Porque... No, no, pero yo creo que cada uno es como su eh, claro. misión. Inflamar, no porque sabes inflamar a las personas. Inflamar no es esto, sino... Empoderarles de las ¿no? Yo claro, creo que es él, que que él tener, porque... tiene la fuerza de llegar a la persona de base y que sea entendida y acto seguido tiene el aplauso porque lo entienden, lo viven, es como si fuese su alma. Le está leyendo su alma. Y, y por otro lado, cuando hablamos o yo hablo de parte médica, intento que entiendan que existe algo más que una medicina clásica y con, con mucho respeto podemos llegar más allá pero no olvido jamás dos cosas. Primero, que soy médico, que trabajo como médico y que estoy enamorado de mi parte médica oficial la clásica, la que estoy haciendo y que seguiré haciendo toda mi vida pero que quiero mirar de incorporar conocimientos de lo que sea que veo que funcionan aunque solo sea para ampliar mi mente y para investigar porque esto me abre los horizontes a ver otras cosas yo creo que el futuro está ahí sí. y cuando hablo con otros médicos que son cerrados amigos míos ¿Cuántos son médicos cerraos, conoces que piensen como tú? Como yo, poquitos, cada vez más pero hay gente, amigos míos de toda la vida que me dicen, oye, yo en esto no, yo estoy al otro lado, soy un dinosaurio médico. Y luego me dicen, pero te voy a contar una cosa que me ha pasado. Y me explican alguna cosa más bestia de la que te he explicado yo ahí con el micrófono abierto. Una curación excepcional. Pero, y al final me dice pero yo no me creo nada de todo esto. O sea que al final, todos hemos visto situaciones realmente difíciles, graves, que se han solucionado. No lo creen, y yo no creo, ¿sabes lo que pienso? Que no lo creen por falta de información. Y la información, al fin y al cabo, es un poder necesario para que el médico en sí de una asignatura que no estudió en su carrera y que luego no tiene la oportunidad de hacerlo que es de todo lo que estamos hablando por eso dice, no, esto no, no sé si le sirve o no, porque no tiene información en el momento que el médico nuevo o viejo da igual, empiece a entender esta nueva visión de la medicina muchas cosas ya están cambiando es que ya cambian ahora a hablar con la ministra de Educación y que vosotros tres hicierais la nueva programación de la, de la carrera de mestizo. Esto se lo dijo al, al gran doctor, ¿no? ¿Eh? Esto ¿Qué es os gran? parece? O sea, que tú tienes mucha mano izquierda para hablar con dos, <risa> las entidades oficiales. No me haces ningún caso. ¿Estás de? de, de ¿Asumiríais, de la asumiríais una responsabilidad como bueno, esta? Yo, yo encantado. ¿Asumiríais la responsabilidad como esta? ¿Habéis decidido que tienen que tenido... ser los futuros médicos? No, no es que he tenido... la Buscaríamos un gran equipo. Uh -huh. He tenido Pero conversaciones no, con entidades no, importantes. Me negociarse me da muy mal. Negociarse te da muy mal. Pero no. he tenido no lo que lo lo lo conversaciones. No y realmente al final te das cuenta que la gente lo que quiere es que le pongan una solución encima de la mesa. Y yo creo que si, con respeto. No le importa que medicina Todo se puede conseguir. Se trata de buscar cuál es el problema, cuál es su origen, cuál es la solución. ¿Y qué medios tenemos para solucionarlo? Tú pones esto encima de la mesa y en una hora de reloj se podría solucionar un montón de cosas. ¿Pero ¿Pues sabes qué ocurre? Acuérdate lo que dijo Napoleón. Si, te, si tú quieres resolver un problema, nombra a aquella persona y resuélvelo. Si no quieres resolverlo, nombra una comisión. No ¿Sabes sé cómo podemos solucionar el problema? Es que si Rafael tiene morrarla, se la podemos curar con aceite de idérico. Pero pues si Rafael no decide nada. Pero ya sé, creo que tienes otra persona aquí contigo que te va a ayudar con tus contactillos. No lo sé, dice que tiene morales y que se las está tratando con Ipérico. El aceite de hipérico. Bah, ¿De cojones? Porque el aceite de hipérico, pues las morales se van rápido. Mañana por la noche iremos vale. a recogerlo. Digamos que va de <risa> melones, que va de melones, va de melones para conseguirlo. Bueno, eh, encantados. Encantados, uh, gracias por compartir todo esto. Vale. Uh, Creo que la jornada ha sido bastante positiva, que vuestro mensaje también y bueno, nos vemos. Si nos hemos pasado lo cortas y ya está. <risa> y haces las llamadas, hay las, como se llaman las tomas indiscretas. Gracias. Yo contigo a <risa> cualquier foro. Thank